De que las series infinitas no convergen. Se podría tener convergencia en caso de darle este valor a la K sub índice 1. Bien, y aquí L debe de ser un número entero. Bueno, entonces, este para que ahora, para que la Q sea periódica, podríamos escribir la K índice 2 como N cuadrada con m un número entero y de esa manera terminar con la ecuación de esta forma. Entonces está m, eh, noten las dos maneras en que se evaluaron los valores, las, las constantes de valor propio. Una es por convergencia y el otro es por periodicidad en esta función. Entonces eh, el primero no tiene que ver con condiciones de frontera ni con condiciones iniciales, pero a fin de cuentas es un valor propio. Y entonces este valor m al cuadrado también este, está determinado por la condición de periodicidad en la dirección asimutal. Entonces esa es la diferencia. Entonces vamos con la solución de la parte radial. Como les había comentado, se propone este, una potencia S porque ya la reconocimos como homogénea de Euler. Voy a regresar un momento para recordar cómo se sabe si es homogénea de Euler o no. Recuerden que a la R la puedo cambiar por una R... Este, eh, pongamos no, eh, Vamos a hacer un cambio de variable que sea... R igual a, a AS, una A minúscula S. Entonces, al, al cambiar aquí R por AS y aquí R por AS, la A se simplifica. Y acá eh, la R cuadrada me quedaría A cuadrada S cuadrada y aquí la R cuadrada también me quedaría una cuadrada S cuadrada. Se simplifican. Y en ningún lugar va a aparecer... La A, entonces es una ecuación homogénea de Euler. Sí, esa es la manera general de, de saberlo. Sin embargo, a, al ver la ecuación misma, pudieran hacerlo inmediatamente. Claro, revisen con mucho cuidado cada término y ese cambio de variable se puede efectuar de inmediato. Entonces, ese, ese tipo de ecuaciones tiene una solución de esta forma. Aquí ahora le llamo S al exponente y el exponente debe satisfacer una ecuación característica, que en el caso particular de la ecuación que acabamos de ver allá, toma esta forma. Todo esto háganlo por favor, va a ser muy útil. Después la ecuación se escribe de este modo. Es interesante ver que esta ecuación es factorizable de la forma que observan aquí. Hagan el producto S por S, S cuadrada, S es menos L, y luego acá tenemos más L, me da un 1, y luego el producto es menos L, por L menos 1. Entonces el primer caso es este, y el segundo caso este, y por tanto tenemos la solución escrita de este modo. Bien, entonces esa es la primera solución. Recuerden que aparece una ecuación homogénea de Euler porque el término extra que aparecía en la ecuación de Helmholtz no, no nos permite tener una eh, ecuación de, de Bessel. Vamos a ver el caso en el cual eh, no hay dependencia en el ángulo simutal. Y por tanto, en este caso, hacemos m igual a cero. Y en esas circunstancias nos queda la ecuación de Leyandre. Bien, Vamos a hacer el cambio de variable correspondiente que debe tenerse eh, para hacer el cambio en el operador. Porque recuerden que el cambio de variable es x igual a coseno de teta. Y aquí aparece seno de teta, seno de teta, así es de que, pues tenemos que manejar radicales. Y eso nos lleva a la ecuación de Leyland, escrita en su forma autoadjunta, eh, o de Stunt-Louisville. ¿Sí? Este es eh, lo que está aquí es lo que equivale a la P mayúscula que manejamos en la teoría general. Entonces, la solución más general cuando no hay dependencia del ángulo asimutal es esto. Entonces, hay una R elevada a la L y este, luego tenemos una B entre, esto está mal, aquí por qué aparece L, esto está mal. Aquí debe ser R a la L más 1 nada más. A ver, me voy a regresar para que vean por qué estoy equivocado. Y no se vayan a llevar la impresión. Recuerden que la solución era esta. No debe aparecer el producto. Inicialmente por las raíces se escribe así, pero ya después se escribe de esta manera. Bien, entonces aquí disculpen, hay un error esta L no debe aparecer. Entonces es R elevado a la L más 1. Bien, pero noten también que se hace una suma en las L. Porque la L participa tanto del polinomio de Leyang como de las potencias que ven aquí, excepto que esta L no debe aparecer. Y gran cantidad de problemas de electromagnetismo manejan el Laplaciano. ¿Sí? Y para estudiar el campo en un lugar donde no hay carga. Bien, entonces recuerden las restricciones. Recuerden que los límites de integración se seleccionan como el lugar donde aparecen las singularidades. Recuerden que si tomo la derivada de P, inmediatamente me queda 1 menos x al cuadrado como el coeficiente de la derivada mayor. Y al pasarlo dividiendo, sabemos que hay singularidad en 1 y menos 1. Bien. Bueno, aquí tenemos este, algunos polinomios de Leján para poder manejar este, los problemas a los que nos vayamos a enfrentar. Pero noten que aquí se dan en eh, la forma con dependencia en X, no se dan con dependencia eh, polar. Si sí, por ejemplo aquí sería un 1 siempre, pero acá sería un coseno de teta. Y en el 2 habría que sustituir el coseno de teta para tener el polinomio. De, ay, me falta un pedazo, aquí falta un menos 1. Si sí, al escaneo es, es el voló. Bueno, entonces, una esfera de radio A tiene centro en el origen. ¿Sí? Vamos a ver un problema de potencial. Calcular el potencial fuera de la esfera, o sea, para R mayor que A, si el potencial en la superficie está dado por esta función. Entonces, noten que dependiendo del ángulo, el potencial va cambiando, digamos, a lo ancho de la esfera. Y además hay independencia en phi. Entonces este problema se ajusta precisamente a la solución que dimos anteriormente. Sí, para que no haya dependencia en phi, la m la hicimos igual a cero. Bien, entonces, ¿qué va a suceder? Esta sería la solución. Esta sería la solución propuesta, pero ahora tengo que evaluarla de acuerdo a las condiciones de frontera. Bien. Sin embargo, al irme a la... A ver, este, es de radio A, observen que dijimos radio A, entonces voy a tener que usar, sustituir A en lugar de la R aquí. Bien, entonces aquí aparece A en lugar de la R y resulta que cuando pongo esa A, todo se debe de adaptar, de adaptar a lo que vemos aquí. Entonces, requeriría una serie infinita. Pero hay una manera de salvar el problema sin meternos en series infinitas. En primer lugar, como es un coseno de teta, tengo la posibilidad de cambiar este, coseno de teta por X y en la condición de frontera, coseno de teta cúbica igual a X cúbica. Entonces, debo de utilizar... Para simplificarme un poco el trabajo, el polinomio de Leyang que contiene X al cubo, entonces de ahí voy a despejar, ¿Sí? si hubiera sido X a la, a la cuarta o a la quinta tendría que usar el polinomio de Leyang a la cuarta, etc. Entonces lo voy a cambiar por ese valor, pero ¿por qué chispa les puse también los polinomios iniciales? Porque... Al hacer, al tratar de evaluar, al, al tratar de buscar una serie de X al cubo en términos de polinomios de Leyang, pues primero tengo que usar el que les dije, el polinomio de orden cúbico, y debo despejar. Entonces, al despejar, observamos lo siguiente, porque ahí el resultado ya viene un poco diferido. Primero, paso el 2 para acá. Y después de pasar el 2 para allá, divido entre 5 y despejo x al cubo, pasando el menos 3x al otro lado. sí Pero ese x, ¿qué es? Ese x también lo tengo que representar en términos de polinomios de Leyang. Y pues resulta que es un polinomio de Leyang de orden 1. Bien, y por esa razón... Tenemos lo que están viendo aquí. ¿Qué pasaría si queda un número constante? Por ejemplo, que aparece un 20. Que aquí apareciera un 20 nada más. Un número, no una X. Si aparece un 20, entonces es un 20 multiplicado por P sub índice 0. O sea, un polinomio de leyante de orden 0. Lo tienen que escribir. ¿Por qué lo tienen que escribir? Porque necesito usar las condiciones de ortogonalidad de estas funciones para poder evaluar lo que se me está pidiendo acá. ¿De acuerdo? Eso es necesario en general. ¿Qué va a suceder aquí? ¿Lo necesitamos aquí o no? Pues es lo que vamos a ver. Pero en general, más vale poner todos los polinomios que sean necesarios de acuerdo a la tabla de polinomios para ver si necesito calcular y evalúa alguno de los coeficientes. Bien. Bueno, entonces, resulta que vamos a tener un polinomio de leyán de orden 3 y un polinomio de leyán de orden 1 y aquí está en su forma polar. Entonces, eso es para relacionarlo con lo que vemos acá. De ahí que resulte que la L, vean que la L está relacionada con las L de acá. Entonces aquí la L es un 3. Bien. Entonces debo de sustituir L, 3 aquí y acá. Y aquí la L es igual a 1, entonces debo sustituir un 1 aquí y un 1 allá. Pero, ¿qué sucede? Aquí nada más tengo un término de lo que está dentro del paréntesis. ¿A qué se debe? A que estoy haciendo un cálculo para R mayor que A. Esto lo deben de recordar. Entonces, físicamente el potencial no puede crecer hasta infinito cuando R tiende a infinito. Debe de ser, debe de tomar valores finitos. De ahí que esta, todas las A, L deben de ser cero. Todas las A sub índice L deben de ser cero para que este resultado sea físicamente viable. Y matemáticamente también si es que nada más requieren que se asimila la solución. Por supuesto. Entonces, nada más nos va quedando lo que ven aquí. Bien. Entonces, este, en el otro lado es lo mismo. Era L igual a 1 y como acá se pone el 1, 1 más 1 es 2 y por eso aparece 2. Aquí 3 más 1 es 4 y por eso aparece 4. ¿Y por qué aparece todo lo que observan en este lugar? Porque ya estamos evaluando, dando el valor de la, a de, perdón, de la B subíndice L. Bien, entonces ya que propongo esto, Nada más me quedaría en realidad uno entre R a la cuarta con una B, B subíndice 3, B subíndice 3. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando yo propongo ya este polinomio como solución? Lo que voy a hacer es regresarme para evaluar la B índice 3 y la B subíndice 2, no, perdón, la B subíndice 3 y la B subíndice 1 aquí me regreso a revisar la condición de frontera y con eso le evalúo, ¿de acuerdo? Ahorita nada más me preocupé de que eh, el coseno de 3 elevado al cubo de teta lo pueda relacionar con los polinomios de leyante. Profe, ¿Sí? ¿ahí no nos faltó poner el B3 y el B1 o ya le está dando el valor? Sí, ya está digerido, por eso les explicaba. Este, a ver, permíteme. Ah, mira, así se ve. Entonces, en lugar, nada más pon dos quintos por uno entre R a la cuarta por B sub índice 3. Y acá sería tres quintos por B a la uno. Entre R al cuadrado. Entonces, llevo esto esto que está escrito aquí, me lo llevo, por esas veces, a la A. ¿Sí? Y este desarrollo que están viendo aquí, lo pego acá arriba. Bien, lo pego aquí. Entonces, cuando evalúo lo que les acabo de decir en A, me queda b sub índice 3 entre a a la cuarta y b sub índice 1 entre a al cuadrado. Y después de sustituir esto aquí, observo que la b debe de ser igual a v sub índice 0, v sub índice 0, entre a la cuarta entonces de ahí despejo la B subíndice 3 y me dice que es B subíndice 0 multiplicado por A a la cuarta por eso sale A a la cuarta aquí arriba y luego lo mismo hago con B subíndice 1 acá aparecería B sub índice 0 va a ser igual a B subíndice 1 entre a al cuadrado y por tanto B sub índice 1 es B sub índice 0 por a al cuadrado y por eso aparece el a al cuadrado aquí arriba. Esa sería la manera de evaluarlo, ¿de acuerdo? Y la B sub índice 0 se puede factorizar de todo lo demás. Ahora, como está escrito aquí, si evalúan en a, se darán cuenta que aquí me da un 1. Aquí me da un 1 y por tanto este satisface la condición que ven acá al, al evaluar R igual a A, o sea, al estar en la superficie de la esfera. Bien, ese sería el procedimiento general. Bien. Entonces, de la suma infinita que se tenía, debido a la condición que está acá, y debido al cálculo que logré hacer con los polinomios de Leijandre, eh, puedo evaluar eh, término a término eh, lo que debe valer la B subíndice 3 y la B subíndice 1, al llevarlos a la frontera. Entonces, hagan ese paso que me salté. O sea, no me preocupa explicarle... Eh, explicarles esto porque es a propósito que lo dejo así para que lo hagan ustedes si todavía tienen dudas lo vuelvo a explicar por supuesto pero prefiero presentarles ya el resultado de esta manera pero observen estos pasos que son importantísimos en el proceso si tengo un, un polinomio pues ese polinomio lo voy evaluando por medio de las fórmulas de los polinomios de Leyang. Por ejemplo, si en lugar de x a la, a la 3 tendría x a la 3 más x al cuadrado, pues tengo que proceder también utilizando el polinomio de leyán de orden 2, porque tengo tanto este como el, el x al cuadrado. Porque eh, observen que los polinomios de leyán tienen paridad par y paridad impar, entonces, si le pongo un x al cuadrado aquí, no va a haber términos de este polinomio que se puedan ajustar ahí. Por fuerza, tengo que usar el polinomio de Leyland de orden 2. Entonces, en este caso particular, digamos que es el más sencillo, pero me pudieran dar un polinomio en general aquí. ¿Hay alguna duda todavía sobre este asunto? Si no, me lo preguntan más adelante, no hay problema. Pero recuerden, ese cálculo lo tienen que hacer con, este, con las veces. Recordar la condición por la cual el infinito de A sub índice L es, fuera un cero en este caso. Si quisiera calcular el potencial del, en el interior, pues entonces en ese caso debería de despreciar esto porque en el origen va a explotar. Entonces todas las BL serían cero si hablo de fenómenos en el interior de la esfera. Bien. Bueno. Entonces aquí está la manera en que se calcula. Pero ya se los platiqué. Bueno. ¿Qué más? Esta sería otra manera de calcular los coeficientes utilizando la fórmula de la serie infinita. Bien, aunque aquí este, recuerden que no es A, es, es, debería haber sido aquí la B índice N. Debería haber sido la B sub índice N. Bueno. Resolver el problema en el exterior de la esfera. Entonces aquí tenemos de nuevo esto, pero aquí me dan una G. Es muy general la condición en R igual a 1, o sea, la esfera va a cambiar con respecto a teta de este modo. Se puede separar variables... Bien, entonces nos van a quedar dos funciones de este modo. Y proponemos este tipo de constante con este signo. ¿Sí? La constante de separación la elegimos como negativa. Bien, ahora nos va a quedar esta ecuación. Noten que esta ecuación, como aquí le falta una r minúscula al cuadrado, no es una ecuación de Bessel o de las variantes que te, tenía Bessel. Es una ecuación homogénea de Euler. Y en esta ecuación tenemos una ecuación que debería estar relacionada con la ecuación de Legendre Estamos en coordenadas esféricas. En primer lugar vamos a… perdón para que vean más cosas pero a ver, los voy a dejar así entonces vamos a, a proponer la solución en primer lugar me doy cuenta que esta constante de separación por ser una ecuación de Leyland debe de tomar la siguiente forma bien, de ahí yo ya puedo deducir cuánto vale la constante aquí Entonces, el problema es muy semejante al anterior, por supuesto. Bien, entonces tenemos esta dependencia radial. Y como estamos en el exterior, la B debe de ser igual a cero para que esto tenga sentido cuando R es muy grande. Entonces, la solución es... De esta forma. Ya les cambio los nombres, porque a fin de cuentas, este va a ser una constante que depende de la función que se dio. ¿Cómo voy a escribir esa función? Me están diciendo que en R igual a 1 debe de valer esto. Eso significa que se tiene que hacer un desarrollo en series de Leyland de esta función G de teta. Y por tanto pues eh, hay que tener presentes esta, estos valores. La integral es de esta forma. Entonces, ya, ya teniendo este valor genérico de esta D, pues ya está resuelto el problema. Ahora, si se da un valor particular de la G, pues hay que ver si se puede resolver la integral o si no hacerla numéricamente. ¿De acuerdo? Si yo hubiera cambiado este, coseno de teta por X, sería otra cosa. Pero como esto está dado directamente con teta, tiene que ser en esos términos. Y recuerden que en esos casos hay una función de peso. La ecuación de, de Leyand, recuerden que es autoadjunta y tiene función de peso 1. Pero cuando está escrita en, en coordenadas polares, tiene una función de peso de esta manera. Seno de teta. Es lo que hay que recordar en estas circunstancias. Bien. Ah, perdón, este, ¿hay dudas sobre lo anterior? ¿Alguna pregunta? si no pueden consultar más adelante bueno, vamos a ver cómo estos problemas también se pueden pues, comportar un poco de manera seria aquí hay dos eh, misterios que tienen un potencial opuesto, pero es constante eso nos da ciertas posibilidades de cálculo entonces de, de teta Igual a 0 hasta pi sobre 2, el potencial es positivo, y de pi sobre 2 hasta pi es negativo. Pues tiene un hemisferio con un potencial y un hemisferio con otro potencial. Es lo que está sucediendo. Y aquí se les presenta separados. ¿Por qué? Porque si no, pues, eh, el potencial se va a cero de inmediato. Entonces, eh, pueden tener aquí algo aislante, aunque sea muy delgado, pero muy buen aislante para que no salte la carga. O bien separarlas de, de, a una distancia tal que la carga tampoco salte, ¿verdad? Va a saltar la carga de acuerdo a la magnitud de ese potencial. Bien, entonces aquí, sabiendo que debemos de llegar a esta B, se escribe la solución de esta manera. Bien, entonces aquí está la solución propuesta en términos de polinomios de Leyanz. Bien, entonces vamos a proceder de este modo. Aquí tenemos una dependencia este, polar. Y entonces el cálculo de la A debe de ser de la siguiente manera, para el potencial dado. Sí, aquí noten que esta B debe de ir con uña y mugre pegada a la AL. Es un caso particular, por eso aquí se indica que pues, esto se puede haber calculado después. Pero bueno, si... La constante es V multiplicando a, a sub índice L. Esta V debe aparecer aquí multiplicando. Y esa sería la constante general de esa serie infinita. Entonces vamos a notar que esto está separado de 0 hasta pi, lo cual significa que tengo dos integrales en realidad. ¿Sí? Porque va a cambiar el potencial en cada una. Entonces, en una de 0 hasta pi sobre 2, me regreso a la figura. Es positivo el potencial y en el otro es negativo de pi sobre 2 hasta pi. Esto está separado Profe. de este modo. Profe. Y aquí este, siempre es más fácil trabajar en coordenadas cartesianas. Entonces vamos a cambiarlo porque se puede afortunadamente, y nos va a quedar de esta manera. Noten que aquí, pues, este, la integral va de menos uno hasta 0. Habría que sí, sí. hacer un cambio de variable para, pues, lograr ponerla de esta misma forma. Noten además que esto no es siquiera el intervalo que requieren los polinomios de Leyang para la ortogonalidad porque va desde 0 hasta 1. El intervalo debería ser desde menos 1 a 1. Bien, entonces, ¿qué hago? Pues hago un cambio de signo en la x. Entonces me va a quedar aquí p sub índice n de menos x. Y recuerden que había una formulita que me relacionaba la p subíndice índice n de menos x con una este, p sub índice n de x. Y esa relación involucraba el menos 1 a la n. Y aquí está hecho. Entonces hice el cambio de variable primero, de manera tal que ahora me quede de 0 hasta 1. ¿sí? Y posteriormente esa p subíndice n de menos x la cambio por la formulita que están viendo aquí. Entonces ya tengo las dos integrales con los mismos límites, los puedo juntar. Pero al juntarlas tengo que factorizar la P subíndice N y me queda un 1 menos menos 1 a la N. ¿Cuándo sobrevive eso? ¿Cuándo sobrevive? Entonces, va a ser 0 cuando N es par. O sea, 1 menos 1 elevado a la N. Si N es par, me da un 1, entonces 1 menos 1 es 0. Entonces, cuando n es par, esto es cero. Y cuando n es impar, es esto. Y les recuerdo que a mí no me gusta usar estas notaciones. ¿Por qué? Porque es muy confuso seguir con la misma n. Entonces, en realidad deberíamos de cambiar la n por un 2m más 1. No, perdón, por un 2m. Para mostrar que el par es cero y por un 2, M más 1, para manejar siempre los impares. Y eso tiene sus ventajas. Bueno, entonces aquí había un 2 involucrado, entonces como cuando n es impar, el 1 se va a sumar con el otro 1 que aparece, me queda el que 2, que se simplifica con el que estaba abajo, por eso ya nada más queda lo que ven aquí. Bien, entonces, ya me urge integrar lo que ven en este lugar. Voy a buscar una manera de hacerlo. Entonces, debería de encontrar una este, una fórmula que involucre derivadas. Y afortunadamente aquí... Hasta todo con el coeficiente aparece. Lo despejo y lo pongo en la fórmula. Entonces ya puedo integrar. ¿Y por qué nada más me queda lo que ven aquí? Porque después de integrar me queda el polinomio de Leyán de orden n-1 evaluado en 1... Y el otro polinomio de Lejant de orden n más 1 evaluado en 1. Y quedamos que no importa qué orden tenga el polinomio de Lejant, al evaluarse en 1 vale 1. Entonces esa parte pues va a quedar hecha un 0. Y aquí está. Y se debe a eso. Entonces nada más nos va a quedar lo que se ven aquí. ¿Y por qué queda N-1 primero? Porque acuérdense que al evaluar en 0 se pone un menos al frente y se corrige. Y acá es un menos al frente y por eso se pasó acá. ¿De acuerdo? Ahora, recuerden que había unas fórmulas muy complejas para los polinomios de Leyant evaluados en cero. ¿Qué significa? Que este debe de... De ser el coeficiente final. ¿Qué polinomios de Leyán tienen un coeficiente al final? Pues todos los que son pares nada más. Entonces, aquí estoy suponiendo que estos son pares, si no, este, no hubiera podido hablar de ello. Recuerden que n debe de ser impar. Si n es impar, y le resto un menos uno, me queda par. Si n es impar y le sumo un uno, me queda par. Entonces, ambos son pares, pero de orden, órdenes distintos. Bien, entonces, recordamos esto que ven aquí. Y ahora se requiere usar la fórmula. Esta fórmula pues, está muy compactada de esta manera. Entonces, yo preferí usar esa fórmula de dobles factoriales. No es muy difícil acostumbrarse a manejar los dobles factoriales, pero al hacer álgebra se complica un poco más. Sin embargo, pues este, practiquen un poco y verán que sí es, les simplifica por lo menos. Este problema sí se lo simplifica. Bien, entonces hasta ahorita no he sustituido el, el valor de la n impar. Bueno, entonces, al factorizar estos términos que son comunes, me va a quedar nada más lo que ven aquí. Y ahí es donde hago el cambio. O sea, esta, esta constante la cambio por B subíndice M, con menos 1 a la M. ¿Por qué? Porque si M es un número impar. Digamos que sea 2m más 1, con el menos me da 2m, nada más. Y ahí está. Entonces, ah, bueno, faltaba dividirlo entre 2, 2m, entonces me queda m. Ahí está. Y aquí tenemos n menos 2 factorial, entonces y si cambio por 2m más 1... Me queda 2M menos 1, que es lo que ven ahí. Y abajo el otro. Acá pongo 2M más 1 y me queda lo que ven aquí. Bueno, entonces, les recuerdo que a mí no me gusta tener valores en el que quede menos uno factorial, doble factorial o menos uno factorial. Entonces, lo corrijo para que me quede esto. Esta es la corrección aquí abajo. Bien. Esto es lo que se hizo en este paso. Entonces, puedo poner M igual a 0, no hay problema. En cambio, aquí si pongo, por ejemplo, M igual a 0, sí tengo problemas. Se dan cuenta no es fácil evaluar eso. Entonces, pues, este, prefiero escribirlo de este modo. Finalmente, la serie de polinomios de Leyang que me describe el fenómeno de tener dos misterios con, con potencial diferente, se reduce a este problema, en el cual la suma es con M, Hacemos la suma respecto a n. Sí, porque la n era impar y queda de esta manera. Y el polinomio de Leyland es impar. ¿Tienen dudas de este problema? Sigo adelante. Si no me llaman la atención, por favor, y aclaramos dudas. Bueno, entonces aquí vamos a tratar de dar solución a esta ecuación y hacemos un cambio de variable en el cual este. Cambiamos la x por 2x menos 1 y vamos simplificando esa ecuación. Hay términos que hay que ir factorizando para ver a qué se parecen. Eh, noten que la derivada respecto a la nueva variable le estoy poniendo puntitos en lugar de primas. ¿Cómo pasamos del primer renglón al segundo? ¿De aquí para acá? Ah, no, aquí nada más la propuesta de cambio de variable. Lo que pasa es que olvidé decir que vamos a utilizar eh, z con 2x menos 1. Sí, aquí. Nada más esta parte. ¿Sí? Para proponerles el cambio de variable. Entonces aquí, para hacer cambios de variable, vean cómo sigo la regla de la cadena. La derivada con respecto a Z y luego Z está con respecto a que ven aquí. Ahora, esto está extremadamente digerido porque se le va a poner un cambio variable de este tipo, ¿verdad? Es más, se podría proponer un cambio de variable más general, por ejemplo, Z igual a A por X elevado a la B más una C. Y ya conforme ustedes lleguen a, a la ecuación después de hacer ese cambio de variable, eh, determinar cuánto vale la A, cuánto vale la B y cuánto vale la C. Pero ese no es un cambio de variable muy general. Entonces vean cómo se van acomodando los términos en todos estos lugares, porque al, donde estaba X. Entonces aquí, al frente de la segunda derivada de Y, se le va a poner X, Z cuadrado menos 1 entre 4. y entonces pues el el 4 el me estorba pero se simplifica y lo quiero dejar como una ecuación de Legendre porque ya le encontré en su parte a la dos Bien resuelvo la ecuación cuadrática, esta ecuación cuadrática se puede resolver por factorización de inmediato. Y como este, eh, la n no puede ser un número negativo porque es el orden de los polinomios de Leyland, solo elegimos el positivo que es 1. Bien, y tanto tenemos dos soluciones. El polinomio de Leyland de orden 1 es igual a Z, pero Z lo habíamos definido como 2X menos 1. Y este, la función... Cambiar la Z. Z más ¿no? me da un 2X y en el denominado me queda 2X menos 2. Y acá aparece un 1. Bien, aquí el 2 se simplifica y nos queda nada más lo que ven aquí. Entonces, esta sería la solución. No sería fácil ver que una de las soluciones es de esta forma, ¿verdad? Noten que aquí aparece la primera solución multiplicando a un logaritmo, o sea, son linealmente independientes una de la otra. Pero aparece la primera solución aquí, igual que lo vimos con los polinomios de al principio. Bien. Pero el cambio de variable me llevó a una ecuación conocida de la cual pude dar solución. Y afortunadamente las soluciones están tabuladas. Y las presento. Y tengo ya las dos soluciones. Así como lo oye. Entonces, pues sería difícil imaginar que una solución es esto y que otra solución es esto. De una ecuación que tiene esta forma que aparece aquí. Bien. ¿Hay alguna duda? Recuerden este que hay que ponerle en un cuadrito porque es la propuesta de cambio de variables, sí si el problema es que cambio de variable poner, ese es el problema, porque la solución general es el producto de las soluciones, no así sale, mira, esta es la segunda solución de, de la ecuación de Leyán de orden 1. De acuerdo. Tiene que repasar eso, ¿eh? Esta es la forma de la segunda solución. Y yo lo único que hice fue poner el cambio de variable de Z. Z es igual a 2X menos 1. La primera solución debe ser esta. Como Z es igual a 2X menos 1 escribe como 12x1, porque es la variable original. De casualidad vimos, eh, esa es parte de la que vimos de los polinomios de Leyant, que la segunda solución se puede reescribir como un polinomio de Leyant multiplicado este logaritmo. Revisen la teoría que vimos sobre esto. Revisen en el ASCII. Así se fueron organizando las fusiones. Bien. ¿Hay alguna otra duda? Y entonces, aquí la clave del procedimiento. Bueno, hice un cambio de variable, logré llegar a una acción conocida y la. Logré reconocerla a pesar de que aquí aparece un 2 y no aparece el l por l más 1 que vimos anteriormente, o el n por n más 1 que vimos. ¿Sí? Reconocerla como una ecuación de Leyland y que esto tiene un significado desde este punto de vista. Eso es lo que implica este ejercicio. Ya lo del cambio de variable, pues se propone un cambio de variable y hay que calcular las constantes. aparezca aquí a quién se le va ahora saben que estoy viendo que se junta la derivada de lo que ven aquí es lo que aparece aquí No sé si de ahí posiblemente se va a obtener algo. Habría que trabajar con ello, pero no lo había notado. Ahorita sí lo noté. Y por el procedimiento que seguí aquí, este no lo había notado. Pero sí es junta Entonces hay que ver si eso ayuda. Este reconocimiento ayuda. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, este me lo voy a saltar, pero les voy a platicar nada más. Este se debe a un gas que, es, que tiene fuerza gravitatoria entre todas las plas de ese gas. Entonces, eh, quiero nada más mostrarles rápidamente. El autor aquí hace una buena cantidad de cambios de variable. Hasta la masa la usa como... ...de manera tal que puedo obtener una ecuación con la cual dar solución más rápidamente este problema. Aquí, por ejemplo, la densidad ρ está relacionada con la masa de este modo... Y la rola maneja con una nueva variable xi que está definida acá, que es la masa entre la masa total. El hecho es de que tiene unas funciones asociadas y es el equivalente a la m cuadrada el equivalente a la n cuadrada y aquí aparece un 2 entonces eh, la n más 1 va a ser igual a 2 bien Que por lo menos se encuentra en libros, porque sucede que si no es conocida la ecuación, van a tener que ponerse a trabajar duro con ella para ver si sacan algo de, de matemáticas y de física. Bien, eso sería los problemas que les muestro de polinomios de Land. Entonces, pues con esto acabo pues, los ejemplos de esta teoría. Y como pueden ver, acá ya vienen, este, pues, cosas relacionadas con el siguiente capítulo, que son los polinomios de Arnit, etc. etcétera. ¿Sí? Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. Y los problemas que les hemos dado no son sencillos, y el lunes 26 les recuerdo que es el examen bien traigan sus dudas también para el jueves voy a dejar de partir entonces para buscar otro material pero en ese sí. ejercicio, no me, quedó, ¿no me quedó claro el problema físico? Es una masa de gas que se atrae, todas las partículas se atraen, o sea, imagínate al sol, pero antes de ser sol… muestra distintos aspectos de, de, de flujo eh, donde también aparecen eh, materiales compresibles, por eso el, el Cuando se le llama gas. Yo puedo manejar problemas de gas si sí, este, es incompresible, pero en ese caso nada más le llamaríamos fluido. Cuando es un gas, se habla de gas con la intención de suponer que hay compresibilidad ¿Sí? Entonces, es autogravitatorio ese gas y su, su densidad de Z. ¿Sí? Este sería el potencial, esa W sería, podemos considerar como el potencial gravitacional Ah, gracias, perdona. A ver, permítame entonces, sí, es cierto, es cierto. A ver, este, ahí está. Ahora sí. Entonces, este es, este es el potencial gravitacional, como ven en este lugar. ¿Sí? Y se puede escribir de este modo. La densidad cambia de esta forma con la posición, después hacen un cambio de variables en la que aceptan periodicidad en lo que sucede en X y Y y por tanto les queda esta ecuación. Y la intención en todo el problema de este. La densidad ni siquiera te la fórmula de la dependencia. Y si tuviera la fórmula y fuera complejo, sería difícil dar una solución. Habría que hacer un cálculo numérico de esa ecuación. Entonces, eh, en, algún, en algún lugar se le ocurre usar como variable la masa. Y M mayúscula es la masa total. Aquí supone una ecuación constitutiva de la Pues la densidad es la que se va a cambio de la M como la variable y a la M que va a maxi cuando la M está normalizada con la M, la masa total. Entonces, pues la densidad... Es, que que, es una búsqueda que hay que hacer bien alguna otra cosa de más anteriores esto de la nu este de dónde de dónde se... Aquí. Así que escribe esta ecuación multicolónica x al cuadrado para que aparezca aquí y aquí desaparezca y entonces nos aparece aquí la l por l más 1. Está dividido, es lo que te confunde. Okay. Pero aparece de aquí. Y esta sería la equivalente a la m cuadrada. En este lugar. Y debajo de m cuadrada nada más debe aparecer 1 menos c al cuadrado. O sea, si multiplicas por 1 menos c al cuadrado toda la ecuación, entonces se ve más fácilmente que es una ecuación asociada a ella. Bueno, voy a dejar de compartir de nuevo para empezar a hablar de la película. A ver, denme unos segundos, por favor. Ya voy a cerrar esto. Bueno, ahora sí vamos a compartir de nuevo. Bien, entonces vamos a, a pasar al capítulo que se llama Funciones Especiales. Este capítulo es, es pesado, es más pesado que los anteriores, ¿por qué? Porque van a aparecer eh, una gran cantidad de funciones especiales que se aparecen en la física matemática. Entonces aquí comenzamos con las funciones de Hermit. Si el capítulo es más difícil, ¿cómo le vamos a hacer? pues lo que les recomiendo es que toda la práctica que adquirieron con las funciones de Bessel y los polinomios de Leijand, la apliquen aquí mismo para no tener que estar perdiendo el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, al tratar de derivar los polinomios de Hermit, hay una función generadora. ¿Qué hago con la función generadora? Pues desarrollo en CES. El exponencial. Pero al desarrollar en series el exponencial, también aparece un binomio, como ya lo vimos en alguna otra ocasión. De este binomio, deben ir organizándose tanto las T como los términos que son coeficientes. ¿De acuerdo? Entonces... Aquí les quiero hacer notar algo muy, muy importante, porque depende del libro que ustedes manejen, la definición de los de estos polinomios de Hermit es distinta. O sea, hay libros en los cuales el polinomio de Hermit incluye en el divisor este factorial. O sea, en otras definiciones de los polinomios de Hermit no aparece más que la H, de orden n, el polinomio de, de orden n, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la notación de Asken y los problemas que se les van a dejar deben ir de acuerdo con esto para que no haya confusiones. Bien, es lo que voy a manejar. Bueno, entonces, H subíndice n son los polinomios de Hermite Notar que no tiene subíndice pero un superíndice como eh, en, las, en el caso de las funciones de Hankel ¿sí? porque también usa, tiene que recordar esto también se usa un H bueno, entonces en base a la función generadora y a los métodos que trae en series el, el libro de Arsken también el, el que se utilizan para agrupar los coeficientes de dos términos que forman T a la N. Entonces, esta función general nos da los polinomios de, de, de Hermit separando el factorial y la podemos utilizar también para las relaciones de recurrencia. que estas son importantísimas para hacer álgebra con ellas y les recuerdo de nuevo que la ecuación también puede servir para hacer álgebra no lo olviden la ecuación también puede servir para hacer álgebra bien entonces se si toma la derivada con respecto a eso significa que vamos a Buscar una relación de recurrencia que no tenga de todas. Y de nuevo, que si agrupamos término a término, más bien sacamos si término a término las potencias de T a la N, y después a esas, a esas potencias las cambiamos de manera tal que obtenga un coeficiente general, puedo obtener las relaciones de recurrencia. ¿Sí? Bueno, entonces, haciendo eso, que lo utilizamos desde el principio para las series químicas, vamos a hacer aquí. En el primero, como aquí aparece una t pues, a la n más 1, cambiamos S por N más 1. Y en el siguiente tiene que ver con S igual a N. Más uno. Tiene T nada más dejamos S igual a N. De ese modo, hay cambios en todos los lugares donde aparece la N, en todos. Y por esa razón, aquí está modificado este factorial, Igual acá aparece una S por esa razón, y acá aparece S más 1 por la misma razón, y este nuevo factorial. Ya tenemos todo en las mismas potencias. Y por tanto, la de recurrencia toma esta forma. Bien. Entonces, este, memorizarse esto obviamente pues es terrible, pero hay que saber dónde buscarlas para no estar perdiendo el tiempo. Bien. Ahora tomamos privada con respecto a X y solo cambia en este lugar. Ah, por acá este, si aquí hay una T extra. Entonces, donde hay una T extra, eh, eh, cambiamos S por N más 1. Y con N entero, tenemos esta relación. que lo que hice de yo, me voy a regresar, en este caso es tomar la derivada con respecto a X, por eso para 2T afuera ¿Sí? Es la derivada con respecto a aquí y después de, como se queda el exponencial, lo cambio por esta suma y estoy usando ese procedimiento recuérdenlo por favor ¿Sí? No hemos respecto a ti, profe. Es la de acá. Ahí está. Se toma la A y nos queda esto. Recuerda que donde quede el exponencial lo sustituye nuevo. el exponencial después de tomarle la derivada entonces yo lo cambié por esto es un procedimiento que ya lo usamos anteriormente eso de que el primer término es es igual a n más 1 y eso ¿de dónde sale? no, es, es la potencia de la t esto que está aquí esta sumatoria por esta de acá me da un T a la n más 1. Este de aquí, como es X, no cambia la potencia de la T. Entonces queda de este modo. Y es el tercero. El tercero tiene T eh, igual a n menos 1. Perdón, elevado a la n menos 1 y por tanto el tercero es, es igual a n menos 1. De ahí despejo la n de cada una de estas ecuaciones de la n y hago los cambios correspondientes término a término de la potencia de la T. ¿De acuerdo? Ahí está. Estos los cambios correspondientes y acá. Y aquí. Y acá. Miren, aquí se hizo una corrección. Esta s con esta s. ¿Por qué se hizo la corrección? Para que este quede como s factorial. O sea, este por menos 1 factorial es igual a s factorial y es que acá hay s factorial. Acá no hay problema porque nada más extraerlo es S más 1 por S factorial. Entonces, en todos lados puedo simplificar S factorial de esta razón. Bien. Entonces, S más 1 se simplifica con el de acá y resulta que nada más queda la S que ven aquí. Que se cambia aquí por una n para escribirlo todo con n, estamos acostumbrados a ver n. Bien, y por eso se escribió de esta manera. Bien, entonces ahora la derivada respecto a X es, es un procedimiento semejante. Al exponencial lo sustituyo por la suma de la derecha, del miembro derecho. Y me da una expresión sencilla y va a ser muy útil para con los polinomios. Bien. Entonces, al desarrollar directamente la función generadora, se los primeros polinomios, que son los que están viendo aquí. Entonces, los primeros cuatro. Recuerden el procedimiento que manejamos con los polinomios de leyante, que también les dibujé ahí, una gran cantidad de polinomios de leyante. Es que el polinomio va a ser útil en caso de que quiera hacer un desarrollo, por ejemplo, de X a la cuarta, despejo X a la cuarta aquí, para tenerlo en términos de, de polinomio de Hermit de orden 4. Sí, y este que está a otro lado, lo tengo que cambiar despejando esto, lo cambio. Y el que tiene, lo que quede, los números que queden al final, los números que queden al final de la función que quiero desarrollar, recuerden que los deben de cambiar, si son puros números, por esto. Y si hay una X por ahí, pues. Eh, por un medio de H de orden 1. Pero si son puros, un puro número, digamos, un 100, o sea, es 100 por el polinomio de, de orden 0. Y también tiene sus complicaciones, eh, todos aquellos que tienen un extremo constante, al evaluar en X igual a 0 va a quedar la forma general de, este, de esta manera. Por ejemplo, son los pares, ¿sí? Los pares, los pares. Vamos a ver, si es de orden cero, este cero… Eh, es 4 factorial, entre 2 factorial me da un 12 porque queda nada más el 4 por 3 y eh, aquí pongo el 2 y me da un, a ver, pero ¿por qué el signo me falló? Ah, es que estoy haciendo equivocadamente es que aquí la n tiene un sentido siendo mal si voy a manejar de, de orden 2 n tiene que ser igual a 1 y por tanto queda 2 factorial y aquí es un 1 me queda un signo menos y ya concuerda sí, lo estaba manejando mal recuerden eso por favor bien y ahora el de orden 4 entonces significa que la n es igual a 2 entonces, eh, ahora sí es un 4 factorial entre 2 factorial, me queda 4 por 10. Y eh, esto para hacer evaluaciones de desmovilidad, recordar que los impares son ser. A ver, vamos a tomarnos un descanso y nos vemos de nuevo a la...